Hola costuritas, en este breve vídeo quiero explicarte cómo enhebrar correctamente tu máquina de coser Neki NC 204D y qué hacer si aun que la máquina está enhebrada correctamente el pespunte uh, no te está saliendo bien. Me lo pidió una de las seguidoras del canal, hola Saragorumi, y quiero aclarar las dudas de ella y de todos mis espectadores que tienen un problema parecido. A la hora de enhebrar el hilo, uh, deja la aguja en la posición de arriba y la prensa tela subida. Vemos por pasos cómo enhebrar el hilo de arriba. Colocamos la babina del hilo al porta hilos. Le ponemos un tope, que está incluido en la completación de la máquina. Luego seguimos el esquema que está colocado en la parte superior de la máquina. Y colocamos el hilo al guía de hilos. para pasarlo por el soporte del pretensado. Ahora guiamos el hilo hacia abajo y lo pasamos por los discos metálicos de la tensión, los que están aquí dentro. Como puedes ver, cuando el prensatelas está levantado, los discos se mueven libremente y se ajustan cuando uh, bajamos prensatelas. Ahora pasamos el hilo debajo de este muelle hacia la izquierda. Y lo subimos arriba para pasarlo a través del ojo de la palanca móvil, la que estira el hilo de la bobina mientras estamos cosiendo. Y otra vez pasamos el hilo hacia abajo. Aquí pasamos el hilo primero por la guía del hilo plana. La que está en la posición horizontal. Y ya luego lo pasamos por la guía del hilo al lado de la aguja. Nos falta enhebrar la aguja, y para esto utilizaremos el enhebrador automático. Bueno, la máquina ya está enhebrada de arriba. Vamos a pasar a la cañilla. Como ves, también hay un esquema en la tapa del cañillero para ayudarte a hacerlo correctamente. Abre la tapa moviendo el botón a la derecha Coloca la cañilla con el hilo enrollado en sentido contrario a la aguja del reloj, o sea, como si estirases el hilo hacia la izquierda. Tiramos el hilo por la ranura, tal y como se dice en el esquema de las instrucciones, siguiendo las flechas. Al final, cuando estrememos el hilo de la cañilla, este se cortará. ¡Listo! Podemos tapar el cañillero y sacar el hilo de la cañilla arriba. Para esto, bajamos con cuidado la aguja moviendo la rueda del volante de la máquina hacia nosotros. La máquina ya está lista para coser. Ahora veamos algunos problemas que pueden uh, surgir con el pespunte. Si has comenzado a coser y el pespunte te sale mal, esto puede deberse a varios casos. Si el hilo uh, de repente comienza a enredarse en, la cañilla, en el cañillero, ¿a qué puede deberse? Comprueba si el hilo de arriba está bien colocado entre los discos de tensión porque lo que el hilo se enrolla es una señal que el hilo de arriba no está tensado. Si el hilo como resultado te quedó atascado en el cañillero, no tires bruscamente ni lo intentes cortar si se resiste. Mejor desmontar la placa quitando esos dos tornillos y acceder al cañillero para liberarlo. En el caso contrario podrías romper algo o desajustar la máquina. Vamos a cuidarla. Ahora veamos cómo ajustar el pespunte correctamente. Normalmente cuando te llega a la máquina, el pespunte ya está calibrado. Y para un pespunte recto o zigzag, o sea, para los pespuntes que no son decorativos, el regulador de la tensión del hilo está en 4. Es una tensión normal. Si el pespunte está bien regulado, el entrelazado de dos hilos del pespunte queda dentro de la tela. Si por el contrario, en la parte de arriba, del pespunte sobresale el hilo de la cañilla, hay que aflojar un poco la tensión del hilo de arriba, ya que es una señal que el hilo de arriba está demasiado tensado. Pero si ves que aflojando el hilo superior no consigues arreglar el pespunte, esto puede deberse al que el hilo del cañillero no tiene bastante tensión. Ahora vamos a ver cómo lo podemos arreglar, ya que el regulador está un poco escondido. Desmontamos la placa del cañillero, pero antes debes desconectar la máquina para no sufrir ningún imprevisto, pisando el pedal sin querer. Quitamos el cañillero con cuidado. Si miras el dorso del cañillero, verás un pequeño tornillo. Para subir un poco la tensión del hilo de abajo, giramos el tornillo hacia la derecha muy poquito, porque es muy sensible. Quiero que entiendas que este ajuste no es muy común y se hace solamente si no consigues ajustar el pespunte mediante el regulador de la tensión del hilo superior. Bueno, y nos queda ver qué hacemos si el hilo sale por abajo. O sea, esto es muy fácil. Señal que el hilo de arriba está poco tensado, entonces subiremos la tensión del hilo de arriba girando la ruedita hacia la derecha para número más alto que 4. Pero normalmente no suele pasar. Bueno, costuritas, espero que este vídeo pueda solucionar alguno de tus problemas que surgieron uh, durante, durante la puesta en marcha de Toneki 204D. Si te gustó el vídeo, dame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos. Adiós.